No, eso es mentira. Pero dicen que tú le ibas a quemar la casa. Okay, okay, bueno, eso es mentira. Yo simplemente quemé un basurerito para par basura. ¿Y te estaba, estaba, estaba cuadrando una rama. Y los, los, los restantes, los, tú sabes, me quemé una esquina. Eso fue simplemente. ¿Entonces por qué te aprecio? No sé. ¿Dónde tú eres? La Guarda. ¿Ha tenido otro problema en otras ocasiones con tu madre? No. no. Gracias a Dios no. ¿Cuál es el nombre tuyo? Isabel.